Como se ha extinguido nuestro amor Así se irá acabando la naturaleza Los mares estarán secos cual desierto No habrá vida en este mundo tan incierto Un día llegará y creo que no tardará En que nos volvamos a ver Ballenas, en que la tortuga llorará, menos en que ya no volarán las palomas. Un día llegará y pronto, presumo que no tardará, en que el humano ya no exista, en que las flores estarán marchitas. En que los atardeceres ya no existan. Como se ha extinguido nuestro amor. Así será acabando la naturaleza. Los mares estarán secos cual desierto. No habrá vida en este mundo tan incierto y eso ya ocurrió en la historia de la tierra, todo se derrumbó, fue pura tragedia, se perdieron grandes civilizaciones, todo fue ruina, muerte y miseria. Pero el mundo vuelve a renacer Las plantas recuperan su vigor Los mares recuperarán sus aguas Y otra vez el humano recuperará su furor Un día llegará y creo que no tardará en que no volvamos a ver ballenas en que la tortuga llorará menos en que ya no volarán las palomas como se ha recuperado nuestro amor así se recuperará la naturaleza así se recuperarán todos los mares y volverá la vida a un nuevo mundo incierto a un nuevo mundo cierto